Hola, soy Adet. Bienvenido a Refrescados. VoiceBird, un canal horrible. ¿Sabes qué día es? ¿Cuál fue la última vez que saliste? ¿Cuándo viste a tus amigos por última vez? VoiceBird es un canal de YouTube estadounidense, conocido gracias a su video dedicado a la cuarentena, llamado Self Care PSA in this time of quarantine. Cuenta con 252 suscriptores hasta la fecha, y se unió a YouTube el 14 de julio de 2015. En 2020, Boys Bird subió un video llamado Self Car PSA in This Time of Quarantine, donde se ve a una criatura haciendo una vida saludable. Y después, va en el sótano de abajo para ver qué era, y se encuentra con una criatura igual a la misma. Pero tenía ojos humanos, y su color era negro. El video se consideró como el video aterrador de la cuarentena y fue reaccionado por varios youtubers Rompiendo la cuarta pared preguntando cosas relacionados a la cuarentena La polémica de rompiendo la cuarta pared preguntando cosas relacionados es originario del video dicho el cual dice mensajes cuando aparece la criatura negra entre ellas están ¿Sabes qué día es? ¿Cuál fue la última vez que saliste? ¿Cuándo viste a tus amigos por última vez? Estas preguntas son relacionados a una entrevista en casa, cuando empezó una pandemia mundial por el tema de día y última vez. Códigos QR ocultos o a simple vista en sus videos de Instagram. Voicebird, en su Instagram CrossRemy y en su canal. Tiene fotos y videos con QR que llevan a otros videos secretos o fotos de uno. Algunos de esos videos fueron borrados significando que se puede ver por un tiempo limitado. Nadie sabe el lore que tienen sus QR con sus videos o fotos, ¿verdad? Luego de una ardua investigación de la comunidad, pudieron ver cierto patrón, donde se llegó a una conclusión tras ver todos los videos, pues, hubo personas que pudieron ver los videos ocultos en los QR, cada imagen, cada pequeño trozo del rompecabezas de este canal. Su contenido relata la situación por la que muchas personas pasaron al principio de la cuarentena soledad, depresión, ansiedad, tristeza, la lucha interna de muchos en esa circunstancia. En esos videos tan extraños y perturbadores, se representa la lucha de emociones, de los miedos del protagonista que vimos en un principio, de la locura, depresión y odio que crecía lentamente en él. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, y suscríbete para no perderte más videos Chao